Residentes en la calle Mella de esta ciudad de San Francisco de Macorís llamaron la atención del Instituto de Agua Potable y Alcantarillado INAPA, esto por la avería que provoca escape del preciado líquido. Bueno, este desperdicio de agua tiene que la, la gente de INAPA tienen que meterle mano a, a esos hoyos porque imagínate, mira, ahí, ahí, ahí hay mucha, mucha agua y es un desperdicio, la gente necesitando el agua y... Es un desperdicio ahí, me, me, me, me, imagínate mente, tú me entiendes. En Napa tiene que hacer algo con eso. No, eh, cada vez que llega el agua, cada dos días se desperdician más de dos mil o tres mil galones de agua diario. Por la mañana, tú vienes por la mañana y te darás cuenta la gran cantidad de agua, la gran cantidad de agua que se desperdicia aquí diario y muchísimos barrios necesitándola. Y Napa nosotros fuimos en Napa como junta de vecinos. Y vinieron que iban a resolver el problema y no han hecho nada. Hace dos meses que fuimos y no han hecho nada. En los últimos días en diversos sectores del municipio han estado denunciando problemáticas con el servicio, desde problemas con el sistema cloacal hasta la falta del agua potable. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.